Éramos huérfanos, eh, éramos cinco y no había que, que comer eh, porque majábamos, o sea, trabajábamos el maíz y el maíz la borona era lo que nos quedaba al hambre, pan no nos daba nada más que una, una ración casi y con eso teníamos que pasar todo el día, ¿entiendes? Y claro, yo ya de 11 años ya estaba majando con un mazo. Eh, me, y yo iba, y en la escuela de, de obeso estaba en pedreo que obeso tenía río seco pedreo y obeso Do, tres o sea el, el ayuntamiento el que mandaba era obeso pero tenía dos otros dos pueblos que eran pedreo y, y, y río seco y la, y la escuela era estaba en pedreo, y era de, de hombres y mujeres, o sea, mixtas. Y, y mientras que era la hora de, la hora de, de entrar a, a clase, majando en una tierra que había allí de paso, majando gabones para pa, pa, pa sembrar maíz, para poder comer torta. Allí no, eso de, de ir al armario y, y de, si había torta, se si había sobrado a comer torta. ¿Sabes lo, lo único que comí yo? Eran onzas de chocolate que eran de esas pedras. Eso esa era lo que yo comía con, con, con la torta, porque no, no había otra cosa. Y claro, en los pueblos pasamos muy mal, pero los de las ciudades hay madres que han pasaron comía los cacahuetes con concha y todo. El que los tenía, las abejas, la miel, la miel era lo que nos sacó para adelante porque no, mi madre no, no tenía, había partes que no había leche, porque las vacas blancas no dan, no dan leche todo, todo el tiempo, y cuando no había, eh, nos, nos ponía en, en, en eh, ponía una caldera, que era donde se cocían los, los, los brunos, y allí eh, ponía agua con arena de maíz y eso lo cocía, o sea, ya sabes, y nos lo echaban los platos y nosotros hacíamos en el plato un redondel así y miel y hormigos, miel y hormigos. La, la, la, la, claro, es que los abuelos míos te, te, tenían un colmenar, entonces en los pueblos casi todos tenían moscas, abejas, pero en mi casa había como 70 troncos, eran, no eran las colmenas de hoy, eran troncos de madera huecos y, y, y hechos por nosotros. Eh, se ponía el tempano y el tempano no, no se podían poner puntas, porque tenían que ser con pinos para poder sacar eso y coger la miel a las que más fuertes estaban. En, había una herramienta que era la que lo cortaba por los laterales y había otra que era así y era la que lo, la que lo cortaba para pa sacarlo. Y lo único fíjate que se echaba entonces a las abejas era la arena de, que teníamos para comer, de, de, del maíz, para que no se corriera la miel, porque la miel si no, ya sabes, se, se, se, se va solo. Y, y así, así, así pasamos, pasamos la, la, la mala vida. Somos cinco hermanos y yo era el más pequeño. Cuando yo fui a la escuela, a mí los mayores, a mi hermana la mayor sobre todo, ya me había aprendido, yo ya, ya sabía poner el nombre mío y sabía sumar cuando fui a la escuela. ¿eh? Y claro, todo, todo la, el, el adelanto era que yo, yo iba con los que tenían dos años más que yo, porque yo en, me adelanté por ese motivo. ...por el motivo de, de que yo iba ya preparado, eh, cuando entré en, en la escuela... ¡Joder! cara al sol, eh, y Padre Nuestro. Era, era, era lo, lo, lo primero que hacíamos, cantar el cara al sol con la mano así... ...y, y, y después el Padre Nuestro. ¡Joder! A mí me hicieron aprender el catecismo del primero hasta, hasta el último y del último hasta el primero y éramos tres porque iba a venir un inspector. Y fíjate, a los tres, éramos vamos, los que la maestra los, nos tenía por malestillos a la banda de los Y resulta de que vino el inspector y no nos preguntó nada. Nosotros allí, eh, con toda la cabeza, estudiando todo lo todo, que todo y, y no nos preguntó nada. Nos dieron unos besos, nos dieron unos, uno, uno, uno, unos besos y, y, y con eso pues quedamos bien. Entonces nosotros íbamos, los chavales íbamos a cegar a para las viudas por la mañana y nos daban un nos daban almuerzo al que la tenía, al que no. Teníamos que ir a, a, a almorzar a casa, pero eh, el, la, la, la, la religión la, que estaba criminalmente, porque no hay derecho a que para ir a seguir a nosotros le tenían que ir y pedir permiso al cura para que nos diera autoridad para poder hacerlo, te, a una señora viuda. Y bueno, pues en, los, los domingos que no te viera. ...recoger la hierba mientras misa... ...había que ir a misa... Eh, eh, ...estaba, estaba, eh, mandaban... ...no más que el cura el, el, ...el presidente y el jefe de los guardias... ...eran, eh, eran los lo que dominaban todo... ...todo... ...y bueno, madre mía, madre mía... ...oh, Dios mío, cuánta hambre pagamos ...cuántas necesidades, oh... ...cuando la guerra... Eh, resulta que... Mm, habían avanzado los rojos, llamándolo la cosa como se decía, los rojos habían, o sea, los mismos nacionales habían avanzado más que lo que tenían propuesto y entonces los aviones tiraban tiraron tres bombas en el pueblo y nosotros nos escondíamos en, en una, una ignorancia, en una cuadra, que, porque decían que, que la, la hierba y eso que estaba que no aguantaba, que a nosotros no nos iba a pasar nada. Oh, eso. Pues eh, tiraron tres bombas y, y, y, y tiraron cuatro o cinco casas y mira qué suerte que vienen dos que se gustaban es una, él tiró por ahí con un sobrino que llevaba en el brazo y ella tiró por aquí y aquí quedó el, lo que mantiene el tejado de, de donde se meten los colonios y no le pasó nada a ella y a él el, el, el, se le partió una pierna y, y tenía, a, se llamaba Vicente, al, al nieto en el brazo y como no había gente para pa sacarlos rápidos, se hago se por falta de... De... De... Y estaban Daniel, Prudencio y Tolino, tres. Pero tres hombres de, de, de 80 años, ¿qué hacían en aquellos años de, de 80 años? Nada, que no podían. Y, y claro, cuando, cuando los, le, le sacaron, él ya se murió, el pobre. Joder, dicen, llamaba. Y fíjate, había una mujer que entonces no tenía ni bragas, hay que hacer las cosas como son, y, y había quedado en, en los escombros, había quedado la pobre como Dios, como de, de cabeza para abajo y todas las voltas abajo, y me enseñando todo, todo lo que tenemos. ¡Oh, no, madre mía! Pues no estuvo sonado aquello. Oh, ah. Así que... Te puedo hablar una cosa muy, muy interesante. Yo, yo me crié con las vacas, cuatro vacas, por desgracia. Mi madre era viuda, no había. No, había poco ganado, poco. poco, poco eh, y un día, pues resulta que una de las vacas, cuando salía de, de toro, hablando de las cosas claras, pues se marchaba. Y a mí me estaban esperando, contando que se me había espeñado la vaca en una parte que le llamaban los castrucos. Y resulta que viniendo, ya era muy tarde, estaba mi, junto a mi hermano, yo ya estaba junto, junto a mi madre, me estaban, estaban preocupados porque yo no, yo no llegaba. Y claro, es que yo, mientras que recorrí lo que, donde se podía haber matado, pues ya iba para casa y me encontré por un sendero que por bajo era muy malo y por arriba iban las ovejas y por aquel sendero iba yo en las barcas y, y veo un hombre, que entonces la Guardia Civil andaba detrás de Juanín y Bedoya, ¿conociste de Juanín y Bedoya? Pues yo veo un hombre que iba delante de mí y no me atrevía a pasarle. Porque digo yo, a ver si, a ver si es, es un guardia civil y, y, me, y, me, y tengo que hablar lo, lo, que, lo que no quiero. Bueno, pues al tratar de, de, de, de pasarle, he hecho alto. Y me, me dijo que se fumaba. Digo, pues yo entonces sí fumaba. Y me dio un cigarro y me dio lumbre con un mechero. De, de vela que, o sea, lo, yo, yo, yo encendía con Yesca. Eh, ya sabéis lo, lo, lo que es Yesca. Yesca es un aparato que da, da, da lumbre... <risa> y entonces me empezó a preguntar que por dónde se iba Cosío. Cosío es un pueblo que está cerca de Puerto Nanza, tirando por San Sebastián de Guerrmandal. Bueno, y me dijo que por dónde se marchaba a Cosío. Y digo, pues, fuera de la carretera. Y había una parte que llamaban las fuentes que era la carretera vieja. Digo, pues, para que no se encuentre con nadie, digo, por esta carretera va mejor. Era que le querían dar un, un, un, un robo al indiano de Cosío, que le robaron tres mil pesetas en aquellos años. Y, y entonces, pues, a mí me dijo que, que por dónde se podría ir, digo, pues por tal, tal, parte. Y después de eso, pues yo, él, dice, ya se, se declaró, dice, yo soy Juanín, dice, y mi compañero está a 200 metros o así de Medoya de mí, y, y vamos a, esta noche, vamos a darle un, un robo a, a, al, al indiano del Goseo, y y dice, pero no te de decir nada, porque si dices algo, Bedoya te, te mataba, él no, Juanín no era, pero resulta que yo llegué a casa desfavorido, de, de, de, de las preguntas que me hice de lo que me había pasado, y me pregunta a mi hermano, dice, ¿qué es que te ha pasado? Y fíjate tú qué mentira, le dije yo, dice, es que han, venían los lobos detrás de mí los lobos, ya sabes lo, lo, lo que es un lobo, y, y era mentira, lo, yo los lobos no los había visto, lo que había visto era, era Juanín, y entonces, pues yo no le dije nada a mi madre, porque si se lo digo a mi madre, se lo dicen las hermanas, y, y resulta que a mí entonces, o me liquidan o, o me hacen la vida imposible. Y así, y así llegué a casa, Casi no cené porque tenía ya tanto tiempo sin, sin, sin comer que ya se había pasado el hambre. Y así estuve, pues, bastante tiempo. Y, y ese, ese, esa pareja se quedaba en, un, en una cuadra de las vacas mías. Yo sabía que allí se quedaba gente, pero no la puerta no tenía cerradura, tenía un, una, una tarabilla que era de madera y, y con aquella se cerraba y claro, entraban cuando querían. El servicio militar le hice en, en, en la frontera, en, casi, en, casi en Francia, en, en Ordaz, eh, como, se, como se llamaba más arriba o de donde estábamos, en Ordaz hicimos la la instrucción y yo estuve de encufrador, o sea de carpintero, encubrando mmm, hacíamos pa, estuve en zapadores y hacíamos para mmm, refugios para tirar para Francia y uno de ellos, ya hicimos uno que llevaba, se podían meter 11 caballos 11 caballos veintitantos eh, militares y, y, y todo tapado, todo, todo estaba tapado, todo estaba tapado y, y, y eso, así, así fue la mía, a la, a la mía. A mí me dieron un mes de, de permiso, yo, yo disfruté dos meses, pero no daban nada más que uno, pero a mí me dieron dos meses por buen comportamiento porque como yo era el que el que dirigía la, la, la, el que ponía los, los encobrados pues eh, era el que dirigía la obra bueno la obra la, estaban los tenientes allí cuando se empezaba a hormigonar aquello fíjate fíjate tú que si eran si digamos sin vergüenzas eh, ellos ellos mirando y nosotros trabajando y si llovía, ellos ellos tapándose y nosotros al aire libre y nos daban un, un bocadillo para comer un, un bocadillo no, no nos daba más hasta que se y hasta que no se terminaba el, el hacer el hormigón no no daban alta estábamos día y noche continuamente hasta que se terminaba la hora por las noches con el petarde que teníamos salíamos a Aquí los pueblos tenían, tenían, tenían bastante fruta, pero había, eran peligros porque había algunos que tenían perros y íbamos a, nosotros íbamos a robar. Pero nosotros, yo dormía en una litera aquí y otra litera allí, y, el, y el pasillo le, le llenábamos de mondas de, de, de fruta, que teníamos que quitar el hambre con lo que robábamos. entiendes? Teníamos que quitar el hambre con lo que robábamos. Eh, en algunas partes anduvimos mal también, tuvimos que correr bastante, porque eh, tenían perros y, y al, al avisar a los perros, los amos salían a por nosotros. ¿A comer gato? Sí, hombre. Y, y, y qué bueno estaba. Y, ¿Y eso fue en la Mili? ¿En la Mili? Sí, sí, sí. En una parte que le llamaban la, la caminera. Ya sabes que en las carreteras había una... Uno donde, eran, era donde se estaban los, los un guarda para la, para la carretera, un caminero, y a mí yo, yo le comí engañado porque dijeron que era conejo y resulta que era gato y estaba buenísimo, eh, porque a mí me, me lavaba la ropa en Puente San Miguel, no, en Puente San Miguel no, era en Dios. ...está bien, cabeza no, no sale... Eh, el, que me, ...el que me lavaba la ropa fue el que, me, el, que me, el que me engañó... ...pero fuimos a comer, éramos diez... ...y todos, madre mía, buenísimo... ...y, y, y era de gato ...y ahora lo que pasa es que a mí me presentaron... ...después la cabeza, la cabeza del gato allí... ...pero no me pasó nada... ...cuando yo conocí a mi mujer... ...fue, fue en Mijares ...aquí era la de, de, de Tarravega estaba haciendo la casa y, y tenía un chaval que tenía unas una vacas arriba y, y, y él estaba para cuidarlas, pero venía a ayudarme a mí y yo les pagaba para que me ayudaran a rasear, ¿me entiendes?, porque en rasear uno solo lo hace muy mal y, y él estaba contento y yo también y, y fui a un día que, que descansaba fui a, a buscarle a, a, y, y no la encontré, a, a Mijares, a, a mi y estaba la mujer allí, pero resulta que el, el, el, el encontrarla yo con ella es que yo encontré a un tal Mingo que le conocía de duales y <coughs> venía con una, burra, con una burra, el carro y la burra, y yo andaba buscando un teléfono porque te, tenía que entrar de noche y, y no, tenía, no tenía ni paraguas ni, ni nada y resulta que andaba buscando un teléfono para pa, pa que vendría un taxis. y me dice, él no me no dice, vas conmigo para ir por el monte y llegamos entramos en, en casa de una primas de él y allí resulta que estaba la mujer y yo, la hermana y allí fue donde yo empecé a, es como diríamos, no sé cómo se dice. Ahora, bueno, pues la que me dio las señas es domingo de, de ella le escribí, me contestó y fíjate, eh, si nos veíamos muy, muy, muy mal, porque yo, yo descansaba cada, cada 20 días, descansábamos tres días y, aquel, y ella estaba trabajando en, en una joyería. En en Santander. Me, me casé tarde porque, porque estuve novia siete años y, la, y, y no nos convino, o sea, n, no me convino a mí últimamente porque yo era un plato de segunda mesa. E, es, ella estaba sirviendo y, y quería casarse con uno de los dueños, pero ese dueño murió. Se murió, estaba malo y se murió. Y, y claro, entonces fue cuando vino, venía por mí, yo, yo soy mi mujer, ya habíamos andado mal. Yo soy el mismo que era, así que no te acuerdes más de mí ya. Y, y ese, ese fue el motivo de yo casarme ya a, a, a los 35 años. la mañana yo estuve en Cilunusa, echando madera, madera troceándolo, troceándolo de lo, las apeas que entraban en la maquinaria que teníamos nosotros era lo que lo, lo, lo hacía todo cisco, todos pedazos. Y ahí iban a hervidores y ahí se, se podría, o sea, se cocía, y después ya mm, pasaba a, a limpiarlo y, y después ya era la celulosa. Tuve este accidente y después ya no pude seguir haciendo el trabajo que tenía. Tuve que hacer otro más, más fácil. Me le hice, porque el que traía el tractor, en vez de dejarlo el, el parado, era poco, poco listo. Eh, dejó el tractor con, era un, un, tenía una, una placa que era con lo que, con lo que andaba y la, la dejó en marcha. Y resulta que nosotros andábamos de pieza para comer el bocadillo. Eh, eh, yo resbalé y fui a pisar donde se puso en marcha. Y, y se puso más, ya estaba cerca, cerca de, de, de, la, de la pared y, y me pegó tres tampanazos y el que estaba conmigo, que éramos dos, pues tiraba del, del, para atrás que iba a hacer nada y yo menos mal que acerté pegarle con la mano a eso y paró, si no, no estoy aquí yo. Bueno, estuve ya en, en el Carmen, que ya no existe, y estuve, tre, estuve tres meses con la pierna así, un, y después me mandaban, después, yo ya, ten, ya para eso ya tenía coche, y me mandaban ir a... En, en, en, había un... donde se hace gimnasia, en, en, en, en el Carmen, abajo, la, eran monjas, y, y ahí no, no, no, hacíamos la, la, la gimnasia, y después me mandaban ir a Suantes a mojar el pie por, por la ría porque decían que era bueno para ir todos los días después que del gimnasio pasó antes, a antes a mojar la pierna en, en las olas. Bueno, madre mía, pues es que iba, teníamos que ir a dormir al, al poblado, a una casa que era, era de señaces, era, era de, de pero allí no había más camas que unos asientos de madera, y allí, allí, allí, allí tuvimos que pasar las noches y venga a noches y teníamos que mal dormir allí y después ir a casa y si podías dormir y si no pues a trabajar a trabajar a, a, a, a, no, no a la del año de la niña, porque estábamos en huelga sino lo que yo por ejemplo es lo que yo estaba haciendo eso a mí no me, no, no, no me quitaban de hacerlo hoy cuando yo tenía el accidente este la hija tendría sobre seis años, o cinco o seis años, y, y, se, y venía y se metía corriendo en la cama ante mí. Y la monja, una que era, era vasca además, era igual. Se creía que era que se metía porque hacía, le hacía yo algo. Digo, no, no, si sí, es sí, sí, la hija mía. Y, y tenía una, una ilusión, porque claro, estaba con la, con la tía en Santander y la, la, la, la llevaba a verme a mí. Y según llegaba, se metía en la cama conmigo, ¡oh!, madre mía, qué suerte más mala tuve, en el sentido de de que, de que la llevó al cáncer, y el marido que, que había resultado muy bien, madre dios, de, de, de ataque cerebral, tenía muchos dolores así en la cabeza. Y, ...y le pegó y se, y se marchó también... De, de, ...de cuidar a la mujer... ...le lleva a la mujer en la, en la silla... ...es, es lo, el más orgullo que tengo... El, ...la mujer mía sufrió mucho...